Póngale la luz a la negra para que ella vea como que el negro morilón este de Huachinene está cantando. Como es que tú le dices cuando llega a la casa. Por el mundo he pasado, perdido. Mira otra negra, tantos años y a ti quiero regresar, canto en negra. Saca quien hay en la cama morena Saca quien hay en, en la cama morena Saca quien hay en la cama morena Saca quien hay en la cama morena Saca lo negrita, saca pa' afuera Saca a quien hay en la cama morena Pa' Puerto Rico me voy Morena por lo dicho que estoy morena, y el saber que te fuiste negra yo te quiero ver sola, saca quien hay en la cama morena. Me, morena te digo mamá rica que saque ese tipo pa afuera saca quien hay en la cama morena quiero pedirte perdón morena, por el dolor que causé por lo mal que me porté morena, negra yo te quiero ver Te digo, saca ese tipo para afuera Ese tipo en Nueva York, te digo Negra vive de welfare me coge cupones, me coge medique y mamarita Y coge lo que sea Yo soy un negro que canto negrona Y vente conmigo a que venga Mirado que el gordo y calvo se está quedando. No quieres ser mi hermano, mamá rica No, no, no tan fuera, te digo mami que yo te paseo por Cali, por la quinta cuando sea, lo que llevo a de después mamita rica, de una borrachera, si no nos vamos a ver aventura en la galería, un salto sueñado, ese tipo es un barato.